Está con nosotros María Belén Idemi, que es abogada. ¿Pronunció bien su apellido? Exacto. Tenía miedo con el don de acentuarlo, pero está bien así entonces. Está bien. Eh, gracias por estar aquí con nosotros, ¿eh? un placer. Vamos Exacto. a hablar de un tema que para, para muchos es desconocido, o al menos era desconocido hasta que, en mi caso, leí la nota de Diario 1 y vos lo proponías como, como tema, Sebastián, que tiene que ver con la triple filiación ya reconocida legalmente. Eh, entonces, son estos dos que hubo la, hace una semana son los primeros fallos en uh -huh. la provincia, ¿no? Exactamente, sí. De hecho, eh, por una cuestión de fechas, el primero fue el, el mío, uh -huh. el otro fue seguidito, dos días después la sentencia. Uh -huh. ¿Qué es la triple filiación? Porque por ahí... La, la, la, Puedo asegurar que la mayoría de los que nos están mirando uh -huh. no termina de entender de qué se trata. Bueno, tiene que ver con un nuevo concepto que se está incorporando a nuestra sociedad que habla más bien de la pluriparentalidad, uh -huh. es decir, eh, salirnos del sistema binario que prevé nuestro código civil y comercial y de alguna manera... Eh, ...incorporar nuevos conceptos que tienen que ver con una dinámica familiar que se da en la sociedad, en la realidad... ...y que habla más bien de este, familias ensambladas, uh -huh. eh, familias que tienen, bueno, no solamente eh, dos vínculos filiales... Claro. ...no sino... solamente mamá-papá o mamá y mamá o papá y papá, sino que puede aparecer, como es en este caso, una tercera afiliación. Exactamente. Uh -huh. ¿se puede hablar puntualmente del caso o, o prefieren evitarlo sin mencionar, digo, nombres no, ni nada, sin pero mencionar. para que quede claro cómo, cómo surge entonces el caso que usted este termina representando? Bueno, en mi caso en particular eh, se trata de una madre biológica cuyo vínculo filial no se pone en discusión ni está en tensión en ningún momento, un padre biológico, sí, y un padre reconociente o socio afectivo. Uh -huh. Eh, sin dar este, pormenores ni, ni entrar en detalle en cuanto a la, al trasfondo uh -huh. de, de la cuestión, sí puedo mencionar que eh, el, el padre reconociente o jurídico, como se lo puede llamar también, es este, el padre que de manera complaciente lo reconoce en la partida de nacimiento, al momento de nacimiento del niño. Eh, debe destacarse que él ya tenía una o había tenido una relación previa con la madre, de hecho ya tenía un hijo. Con, con el niño, un hijo, un hijo biológico uh -huh. eh, Con lo cual eh, Bueno, siempre tuvo Una relación muy cercana con el niño Porque bueno, compartía también Tenía un hermanito y por ende eh, cumplió con el rol paterno, claro. no solamente desde lo jurídico en cuanto a, a que lo reconoció en la ¿Eh? partida de nacimiento, sino también en cuanto a lo, a lo económico, lo afectivo, o sea, eh, ese la niño comunicación. O niña ¿Lo termina reconociendo a él como.? Siempre, desde como el pasa. primer momento, sí, uh -huh. tuvo un, un vínculo desde, el, desde que nació. Eh, no obstante, existe un padre biológico claro. que se sabía biológico eh, o lo sospechaba hasta que bueno un estudio, un informe de ADN. Así lo confirma uh -huh. y a partir de ese momento, eh, bueno, es, se comportó como este, tal. Como digamos, tal, cumple con lo que tiene Con que cumplir. Todo, con todos los deberes y obligaciones que conlleva la parentalidad. Eh, y bueno, la madre del niño decide formar una nueva familia uh -huh. con el padre biológico del niño y de hecho tiene una hermanita, así que uh -huh. comparte. Y eso que legalmente antes no, no podía reconocerse como tal, o sea, el papá es el papá, digamos, biológico y el otro no podía tener que no le podía dar el apellido, no podía... Claro, cosa, por nuestro ejemplo? sistema jurídico lo que prevé es eh, un sistema binario, como lo dije, es decir, solamente dos vínculos filiales. Uh -huh. En el caso en particular, la ley, que nos hubiese dicho? Que este, para poder eh, el padre biológico cumplir o ser este, reconocido de manera legal como tal, ¿sí? cumplir el rol, ejercer el rol paterno, debía desplazar o excluir al padre socioafectivo, reconociente quien este, bueno, era el padre eh, técnico, digamos, eh, jurídicamente claro, claro. hablando. Eh, lo que se solicitó fue de manera conjunta, es decir, yo, y junto a mi colega Joana Jofre, representamos a los tres, ¿sí? a los tres claro. este, progenitores, eh, para solicitar que se reconozca eh, justamente esto, que se incorpore uno. ¿sí? a ah, las tres partes estaban de acuerdo. Estaban de acuerdo. Porque suele, eso es súper interesante, porque en general, eh, al menos una de las partes puede no estar de acuerdo porque puede llegar a sentirse desplazado o algo por el estilo, ¿no? Pero en este caso, ¿En los este? tres estaban de acuerdo con agregar esta tercera afiliación. Exacto, eso lo hace más destacable sí, y más linda igual. la historia. Qué, gesto, le digo, eh, de ¿Qué loco de las tres partes. Porque hay un padre que dice, bueno, voy a aceptar que mi hijo tiene otro padre. Sí, exactamente. No solamente que lo aceptaban de manera armoniosa, sino que esto hizo posible que el niño en ningún momento tuviera una confusión en cuanto a su identidad, claro. en cuanto a su estado de hijo, sí, y, y por ende hizo más fácil todo, la dinámica claro. familiar. Ajá. Y esto habla bien de los padres, sí, que en ningún cual. momento trasladaron al niño a algún tipo de conflictiva, si es que la hubo, Todos entre los adultos. siguen teniendo la misma responsabilidad? todos tienen la misma responsabilidad, los mismos deberes y obligaciones, uh -huh. esto hay que destacarlo, es decir que acá lo que se hace es, se amplía, se busca ampliar, esto suma, de ninguna manera resta o limita, por eso eh, lo, que se, se lo que se solicita es que se reconozca esto en el caso en concreto uh -huh. y bueno, eventualmente que esto se pueda rever a nivel legislativo. ¿no? Si llegara, ojalá, y ya no hablo puntualmente de este caso, lo, lo, lo voy a poner, ejemplificar en, en general, ojalá que esto no pase, con esta pareja, eh, esta pareja que se forma, que el papá del nene no es el papá biológico, sino es el, el papá, podemos ir afectivo, legalmente. Si esa pareja se separara, ¿ese papá afectivo sigue teniendo los las mismas es que obligaciones? Si sí. se rompe ese vínculo con la mamá biológica del nene o de la nena? Sí, de hecho, el papá socioafectivo con la mamá este del nene no tienen una relación actualmente. Ellos están Ajá. separados. Eh, la mamá del Ella niño? volvió con el padre biológico. Ella tiene una relación este con el padre biológico, con lo cual eh, en ningún momento eso fue... Claro, no, no, es, es confuso uh -huh. igual Ajá, la historia. Sí, está, está, y ahí ahí explicar sin dar detalles y ni nombre, es muy ni nada. difícil, claro. claro. Entonces trato de hacerlo lo más este claro posible, pero sé que, que da, es Se ambiguo. entiende, se entiende igual. ¿Se puede, ¿Se puede decir la edad aproximadamente del niño? Sí, Para. el niño al momento de interposición de la, de la acción de filiación fue, eh, tenía cuatro años uh -huh. y medio, casi cinco. Esto fue en el año 2020, esto hay que destacarlo porque también es una diferencia con el otro caso que contemporáneo de Maipú. Claro. Eh, se, la, la, digamos, la demanda se interpuso primero en el tiempo, tuvimos dictamen fiscal primero en el tiempo y tuvimos sentencia primero en el tiempo que el otro caso de Maipú. De uh -huh. hecho, en el caso de Maipú, el fiscal en su dictamen eh, hace referencia al primer caso. Con lo cual ha sido referencia y ha sido el primer caso en Mendoza y este uno en segundo, tercero a nivel nacional. O sea, muy poquitos casos. Están así. todos contemporáneos, sí, en, por cierto. ¿Y suerte. en el mundo hay casos así? Sí, este hay, hay sí. casos en Brasil que nosotros hemos hecho uh -huh. referencia en la demanda a los fines de... Van Claro. claro. De, ¿De situaciones familiares similares? Similares. Varían tal vez este por ejemplo bueno hay casos de, de, de dos mamás y un padre biológico uh -huh. o, o por uh -huh. ejemplo de un adolescente que tiene un padre reconociente y busca que es el caso de maipú no es cierto que es el caso de que busca tal vez un, un eh, bueno que, que, cumpla que cumpla el deber parental claro uh -huh. que hay tal vez un interés este económico que le responde válido sí, claro. por supuesto pero en el caso de, del niño de, del caso mío digamos concreto Habla más desde lo afectivo y desde sí. lo natural en cuanto a que el niño, sin saber que puede existir algún tipo de beneficio o de ganancia en, en, en esta amplitud de, de, de, de triple filiación, decide él eh, expresar, porque así lo expresa eh, delante, frente a la jueza en el momento de la audiencia y frente a la asesora de menores, con lo que hace más, digamos... Eh, bueno, más válido no sí. y más legítimo eh, esta, esta pluriparentalidad que, que el niño es lo expresa. Es con... de amor terrible. Terrible, sí, sí terrible. es terrible, muy linda. Pero muy le digo por lo bueno, por lo sí, bonita. Sí, sí. Justa, justamente preguntaba la edad, claro. porque claro, el niño a esa edad comprende, comprende. lo afectivo, pero no lo legal. Ese no vínculo, comprende ¿no? lo legal, con lo cual, claro, lo hace más. Ese vínculo se puede hacer legal, como de hecho se, se ha establecido ahora, pero si después quisiera deshacerse, ¿se puede? No, o sea, claro. ya no es una cuestión de la. Eh, saco la pareja. Suponte que después el niño pierda vínculo con su padre socioafectivo. Claro. No se puede deshacer. No, eh, a ver, tiene la estabilidad que todo vínculo paterno-filial eh, explica Exacto. y claro. conlleva. Perfecto. ¿sí? Eh, es decir, uno no puede andar pidiendo... Eh, ahora es hoy mi padre sí, sí, mañana, no, padre. Sí, mañana claro. no, porque son claro. este, vínculos no, no, no, fuertes. Y, y, y... ¿Y, ¿Y tienen que estar los tres de acuerdo sí o sí o no? No, no, no. no. En este caso estuvieron de acuerdo, Ajá. con lo cual se hizo más fácil todo el proceso y por eso avanzó también más rápido y, y no, le dej no le dejamos muchas opciones a, a, a la jueza más allá claro. de que implicaba declarar la inconstitucionalidad del artículo 558 del Código Civil que no es poca cosa porque estamos hablando de ir en contra de lo que prevé la legislación uh -huh. a nivel nacional. Claro, claro. ¿no? porque pienso en otra historia, esta es una historia muy bonita, <coughs> pero puede haber otras historias que quizás no tengan este contenido completo, amoroso claro. este, y, y de repente, no sé, una mamá eh, con su hijo biológico, con una pareja que no es el papá, pero con una relación rota con ese papá biológico que de igual manera se puede dar. Hacia exactamente, ahí va a mi pregunta. exactamente. Y a este fallo está sentando jurisprudencia con todo lo que sí. eso implica. Exacto. O sea, después, si no existe esa historia de amor, independientemente de que no exista, pueden ir a la justicia y ver, ahí un fallo uh -huh. que ya determinó que se puede llevar adelante una triple filiación. Exacto. Esto, Exacto. esto también tiene que ver con un un cambio social importante, Sí, ¿no? es un cambio que entiendo... Porque digo, hace cinco años atrás esto hubiese sido casi impensado, impensado. hoy impensado porque va en, va en contra de lo que se este, eh, concibe como el concepto de familia, uh -huh. eh, se cree que esto atenta con, con este concepto de familia tradicional, entiendo que no, que, que esto es rescatar las dinámicas que se dan de manera natural en la realidad y que suman, no restan, uh -huh. como ya dije, eh, suman y no limitan. ...son funcionales, el, el, la ley tiene que estar para asistir a la sociedad uh -huh. y no para limitarla... ...más en las cuestiones este, de familia, ¿no? Uh -huh. que, ¿Y sí. se dicta ahí una, una tenencia compartida? ¿Qué se dicta a, a, sí. a partir de esto? Eh, a partir de esto lo que existe, bueno, lo que venía existiendo, ¿sí? Porque como ya dije, la madre no está en pareja con... no convive con el padre reconociente uh -huh. o, o socio afectivo... <coughs> Y, no obstante, el padre tenía un régimen de comunicación, un régimen de, digamos, tenía un cuidado eh, personal compartido, tenía las visitas y, por supuesto, la la asistencia económica. Y, y abre esto las puertas en, en otros sentidos porque se me viene el, a la cabeza el caso de la trieja, uh -huh. de, de una colega que trabaja acá en el radio, que son eh, dos mujeres y un varón que, pero no es una pareja, o sea, viven los tres juntos, son una trieja justamente. ¿Se podría ver la, la, abrir la puerta en ese sentido, o que ellos tener un hijo, tener triple filiación también? Exactamente, exactamente, sí. Eh, no olvidemos que todavía la legislación no lo prevé, uh -huh. es decir, que esto lo, lo, va Judicializar. A, lo va a evaluar este a discreción cada juez en claro. cada caso concreto, claro. uh -huh. teniendo en cuenta la circunstancia del caso. Eh, y sobre todo, oyendo al niño. Esto no es menor porque en este caso... Eh, este, el, el juez, la jueza que es la doctora Flavia Ferraro, el séptimo juzgado de familia de la provincia eh, pudo escuchar atentamente al niño junto a la asesora de menores que también este, lo interrogó y, y, y él pudo expresar de manera clara y, y, y concisa quién era él claro. hijo de quién y quiénes eran sus padres y lo señaló y de manera tan natural que no queda que uno aprende, ¿no, niño? Porque no solamente uno cumple con el deber de escuchar a un niño, sino tener en cuenta y en consideración lo que dice. Claro. Hay un acompañamiento de ese niño después, de, porque la historia, insisto en esto, es muy bonita, pero después se va a la escuela y se encuentra a veces con la misma crueldad que solemos tener todos de niño, y que, que quizás no sea intencional, pero viste te preguntan, ¿y quién es tu papá? Y viene la respuesta... Sí. Y, y digo, para interactuar con el resto, ¿hay un acompañamiento para ese niño? Pues va a llegar ese proceso. Bueno, también, es lo que para nosotros es muy bonito, para otros puede ser algo muy raro. Es muy buena la pregunta porque eh, justamente en este caso, eh, durante el proceso, la, la jueza solicitó un informe del jardín. ¿Sí? Ajá. Y ese informe del jardín lo este, expidieron, bueno, las este, los directivos de ahí de, de la institución, quienes informan que estar de acuerdo con esta situación porque eh, entienden que uno, como como dijimos, eh, aprende de los niños. Claro. En este caso en concreto, se aprende de él y también de la dinámica que se da entre sus pares, ¿sí? quienes lo identifican y lo, y lo toman natural. más natural. Entiendo es que hoy... otra cabeza, por ella había sí, disipado sí. otra manera. Exacto, uh -huh. por eso, bueno, hay que rever la legislación, entiendo que estamos dando un gran paso, que Mendoza es pionera en este tema y que es un ejemplo a nivel nacional, eh, con lo cual estamos estoy muy orgullosa digamos, ¿Qué? en ese ¿Qué? sentido. ¿Cómo, ¿Cómo se maneja eh, el momento que un niño tan pequeño va a ir a declarar? Porque pienso, a mí me dicen, tenés que ir a declarar y ya me puse nervioso. sí Y, no, y, y somos adultos, sí, ¿no? Sí. Cuando sos tan pequeño, tenés que ir a declarar ante un juez, sí. ¿cómo se maneja esa situación? Eh, esa situación se manejó muy bien, desde juzgados juzgado están acostumbrados a manejarse uh -huh. con niños, eh, así que lo manejaron este, de manera uh -huh. lo más natural y espontánea posible. Eh, estuvo presente el niño con sus padres, esto entiéndase los tres. Uh -huh. eh, no es que es él ¿no? En, caso de en de este familia. caso no, este lo que hubo, como estaban todos de acuerdo y no hubo ningún conflicto ni, ni tensión en ese aspecto, eh, estuvieron todos juntos, este estaban también los hermanos, o sea que hubo como un acompañamiento familiar eh, en lo que tiene que ver con, con, con la asistencia a, y la contención mm -hmm. que se claro. le puede dar a este niño. Casi como una actividad familiar más. Sí, como una actividad familiar más. Además, este, la, la, la, los profesionales que trabajan en el juego de familia están preparados para este tipo de situaciones. A diario trabajan y escuchan a Psicólogos los Psicólogos de por medio. Exacto, ¿sí? sí. Están asesorados. La asesora de menores, este, bueno, lo llevó muy bien. Muy